Amores que se quieren Manuel Larrayan en Bogotá Ay tú pensaste que no te iba a olvidar Y que sin ti ya no podía vivir Y tú pensaste que no te iba a olvidar Y que sin ti ya no podía vivir Te equivocaste, mujer, ya te olvidé Y aquí en mi alma no hay recuerdo de ti Te equivocaste, mujer, ya te olvidé Ya aquí en mi alma no hay recuerdo de ti Me da guayabo, me da dolor pero no quiero acordarme más de ti, Manuel Urbina. Salúdame al gallero de moda, Epkin Urbina. Me da guayamo, me da dolor. Pero no quiero acordarme más de ti. Te equivocaste, mujer, ya te olvidé. Y aquí es mi alma, no hay te equivocaste, mujer, yo te olvidé De aquí en mi alma hay recuerdos Chino, Giovanni Silva yo a mis y su hijo Sebastián Me sucede a mí. Hay del pasado, aunque ya me olvidé. Es el presente el que yo quiero vivir. Me da guayabo, me da dolor, pero. No quiero acordarme más de ti. Te equivocaste, mujer, ya te olvidé. Y aquí en mi alma no hay recuerdo de ti. Te equivocaste, mujer, ya te olvidé. Y aquí en mi alma no hay recuerdo de ti. Yo sin cuello, ¿cómo te quiere